Es reconocer que efectivamente hay diferencias físicas notables entre varones y mujeres y que, por lo tanto, a la hora de realizar determinados eh, desempeños profesionales existen medidas que permiten que esas circunstancias no impidan que efectivamente la mujer, por condiciones físicas diferentes, no pueda ejercerla. Estamos hablando de equidad. Y estamos hablando de que, como han remarcado las personas que están aquí presentes, la mayoría de la tarea se realiza en equipo. Y sabemos que estamos en el siglo XXI y sabemos que hay medidas que permiten técnicamente realizar tareas que antes eran de fuerza bruta. Y como también se ha dicho aquí, por esa regla de tres, los bomberos actuales que tienen más de 52 años deberían irse a su casa, porque físicamente no podrán hacer nada que les permita un sobreesfuerzo.